¿Qué onda, killer? ¿Qué trampa, güey? ¿Qué onda, loco? ¿Ando bien hablar, güey? No me dejan salir a ningún lado, se cubrebocas. bocas Me voy a volver loco, <risa> A todos nos pasa lo mismo, güey Tranquilo, bro, ve el lado bueno, güey ¿Cuál lado bueno, güey? ¿A qué lado bueno le ves a todo esto? Sí, ah, pues no hay lado bueno, güey. Nadie puede salir, güey. Tienes razón, güey. Ya, güey. De seguro eso es un castigo de Dios. O te andas burlando, ¿Qué te andas pisteando, o qué. Te voy a colgar. Güey, ¿cómo vas a estar pisteando, güey? A ver, a ver no puedo estar pisteando porque él tenía ahí cerveza, güey. O sea, ¿no? ¿cómo crees que voy a estar pisteando, yo, güey? Ah, no, güey, si yo ni tomo, güey. Ahora, güey, tranquilo, güey. Acuérdate lo que dice el cheval, güey. Dios bendice el reggaetón. Sí, güey, tienes razón. Ojalá que escribir una canción. Arre. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, alas alas hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, alas alas hola, hola, hola, hola, hola, hola, zorres alas hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, alas hola, hola, hola, hola, hola, alas alas Alas, alas, alas, alas, a las horas balas alas, alas, alas, alas, alas, alas, zorros las alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, alas, si tú te alas, a cuidar de alas, Yo quiero alas, si los dos no en el cuarto Me aburro todo el día, mi chévere se liquida Yo quiero unas frías el ojo están vacías Yo no quiero cuarentena Quiero una nada, La gente se sobra 60, se la cago a mota No sé qué me pasa, la celda está escasa No quiero más a mi casa Ya es una alianza Yo quiero la vacancia antro shot En garganta ya Cerraron las tasas Y el dinero no me alcanza ah, Pégate pa' acá, pégate para acá Pégate pa' acá, pero con tapa boca Quiero de poca, pégate pa' acá Pégate pa' acá, pero con Boca quiero, darte uh! quiero, darte mm. mas, mas, quiero darte más, ¿Qué? quiero darte más, quiero darte más, uh más, más, -huh. más, Quiero darte más, quiero darte más, quiero darte más, más, más, más, más Jalas, uh -huh. jalas, uh -huh. jalas, jalas, jalas, jalas, jalas, jalas, jalas, jalas, jalas, jalas, resbalas jalas, jalas, o resbalas